La reina Isabel II falleció este jueves 8 de septiembre a los 96 años de edad en el castillo de Balmoral, confirmó el Palacio de Buckingham. La monarca con más de 70 años al frente del gobierno británico murió tras mostrar algunos signos de debilitamiento en su estado de salud. Su reinado pasará a la historia como uno de los más longevos. Tras la muerte de la reina Isabel II, su hijo mayor, Carlos de Gales, de 73 años, se convertirá en rey del Reino Unido y jefe de estado de otros 14 reinos, incluidos Australia, Canadá y Nueva Zelanda. El heredero del trono británico emitió un comunicado en el que destaca la tristeza en la familia real por esta pérdida.